Llevo muchos años viniendo por aquí, pero no la vi plantar. Para si las he visto mucho más pequeña, no estaba tan poblado. ahora ya está por completo, por, por el lado de hoja todos los años. Como en verano el sol viene más alto, pues no viene, te queda todo, está todo cubierto de hoja y está plenamente a la sombra. Al haber un, un, una, cualquiera sombra que sea de cualquier árbol, pues el trozo que da la, la sombra, pues la fachada no se, no coge tanta temperatura. Lo que era, la sombra que le da a la pared no la deja calentar tanto. Y el aire se filtra por entre las hojas. Las fachadas de las casas antiguas antes tenían una parra. Y ahora hay, hay muchas, pero las tienen interiores. El 15 de noviembre pues es cuando ya se queda sin hoja ninguna y en la primavera pues empieza luego a salir la hoja y, y nada, como riegan los tiestos y eso, pues se conserva muy bien. La tienen que podar todos los años.